Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día sábado concluyendo ya nuestra semana, vísperas de esta jornada electoral, orando, encomendando a nuestra nación, nuestra patria, todos nuestros proyectos. Yo quiero invitarlo para que como estos dos días anteriores sigamos orando, ofreciendo el ayuno, ofreciendo nuestra oración personal, nuestra oración comunitaria, pidiendo por nuestra patria. Urge queridos hermanos que clamemos a Dios.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 Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Nadie puede estar al servicio de dos amos porque despreciará a uno y querrá al otro. O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no estén agobiados por la vida pensando que van a comer, que van a beber, ni por el cuerpo pensando con qué se van a vestir. No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan y ni... Sin embargo el Padre Celestial los alimenta Y no valen ustedes más que ellos ¿Quién de ustedes a fuerza de agobiarse podrá añadir Aunque sea una hora de tiempo a su vida? ¿Por qué se agobian? ¿Por qué se agobian por el vestido? ¿Por qué se agobian? Fíjense cómo crecen los lirios del campo Ni trabajan ni la... Y les digo que ni Salomón en todo su fasto Estaba vestido como uno de ellos Pues si la hierba que hoy está en el campo Y mañana se quema en el horno Dios la viste así ¿No hará me cosas mejores por ustedes, gente de poca fe? No anden agobiados pensando qué van a comer, qué van a beber o qué se van a vestir. Los gentiles son los que se afanan por esas cosas. Ya sabe su Padre del Cielo que tienen necesidad de todo eso. Sobre todo busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les dará por añadidura. Por tanto, no se agobian por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobia A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Señor, mi Dios... En tus manos nos ponemos Haz tu santa voluntad Tal vez nos sea Lo que esté en nuestro corazón Por favor Señor Queremos hacer tu santa voluntad Siembra tu voluntad En nuestro corazón, en nuestra mente Señor En tus manos nos ponemos Haz tu santa voluntad Te glorificamos, te alabamos Te damos gracias Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo